Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico Oráculo o lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes primero de marzo Al domingo 7 de marzo del año 2021 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Bueno, pues estamos comenzando un mes nuevo Y como sabes, tengo la costumbre de despedir al mes que terminó, en este caso febrero Doy las gracias por todas las experiencias que llegué a vivir y le doy la bienvenida al mes entrante, en este caso marzo, por todas las experiencias que voy a vivir. Este, si gustas hacerlo por tu parte, pues hazlo. Um, y bueno, quería agradecer a cada uno de ustedes que la semana pasada pues dejaron todos sus comentarios este, y voy a seguir haciendo esto una vez al mes cada vez que sea el final del mes que corresponde para el video, ¿no? Y, bueno, a petición popular, eh, algunos me pidieron que subiera los cuadros, bueno, el cuadro que acabo de finalizar, y, eh, bueno, pues aquí se los voy a presentar. Es eh, una, uh, un homenaje, en realidad, a Leonardo da Vinci, y mi versión de la obra Salvador Mundi. Todo se dio porque es una obra que admiro mucho, que me encanta. Y uh, pues se vendió, es la obra más cara que se ha vendido hoy en día en una pintura. y Se vendió en 450 millones de dólares. Uh, la Mona Lisa de hecho es más cara todavía, esa no tiene precio. Quién sabe en cuánto dinero está asegurada. Entonces, no es la obra más cara del mundo todavía. Hay, hay obras más caras, aunque no lo puedan creer. Pero bueno, mi manera de pensar fue que no creo, y sin querer decretar negativamente, pero así que no creo tener 450 millones de dólares de más en esta vida para comprarme ese cuadro. Entonces dije, bueno, pues si soy pintor, ¿por qué no me lo pinto? Pero no quiero hacer una copia exacta, sino quiero hacer este pues algo similar, basado en ello, pero en mi propia interpretación. Entonces, bueno, pues verán que cambian los colores, aparecen las gemas en la vestimenta, que en la obra original no aparecen. La esfera original es aparentemente hueca, porque si fuera sólida, pues se ve reflejada la imagen inversa, etc. Entonces, bueno, igual en la esfera puse... Cómo fue la constelación del cielo en el lugar y en el momento que yo nací. Con eso pues lo personalicé un poquito más. Y bueno, tuve la dificultad técnica que le hice un craquelado, o sea, que como que pareciera antigua la pintura, pero me pasé de craquelado, entonces bueno, se hizo mucho más este más fuerte el craquelado de lo que yo quería, entonces tuve que empezar desde cero nuevamente y componer eso, pero al fin y al cabo me gustó como quedó, ahorita lo estoy dejando hacer un marco antiguo, justamente como el que tiene eh, la obra original y bueno, yo creo que esto se va a llamar El Salvador Mundi de René ¿no? entonces bueno, ahí está ya a petición popular Como sabes y como acabo de decir, bueno, este oráculo es para el primero al 7 de marzo y vamos a empezar con las cartas de The Virtue de la Virgen María y también agradezco de corazón a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los hago con mucho amor la intención es esparcir la luz y este, pues hacer una versión mejor de cada uno de nosotros y por ende una mejor versión del mundo en realidad todos estamos conectados, muchas veces no nos damos cuenta, pero este es la realidad de que estamos conectados con la naturaleza, con nosotros mismos, con la divinidad y entre nosotros. ¿no? Y por eso siempre digo de que eh, te pienses muy bien qué acciones vas a tener o qué es lo que vas a decir... Porque pues esto repercute y siempre repercute de una manera u otra. Y en, de hecho en los comentarios, eh, ahí hubo comentarios muy agradables este, de una persona que también me dio las gracias porque eh, gracias a estos oráculos ha superado este, la pérdida de un ser amado y otros similares. Entonces, bueno, eh, nunca sabes quién va a ver este video y puede ser que sea alguien que no sé, ya está a punto del suicidio, por decir algo, y este video le hace cambiar un poquito de opinión, y, y no se llega a suicidar, o no, no sé, en la situación que fuera, pero ni siquiera eh, funciona a veces de esa forma tan directa, esto segun, sería una segunda persona, puede ser que otra tercera persona se, se, llegue a ser influenciada por mis acciones, o por, mis, por lo que estoy diciendo. Pues siempre nuestras acciones tienen consecuencias y por lo mismo también siempre les pido de que sean amables, nada nos cuesta. Y es la misma energía eh, o el esfuerzo digamos de ser amables, de hecho es mucho más sencillo ser amable que estar de mal humor y ser agresivo. Muy bien, de las cartas adicionales de Don Virtue, la sanación con los ángeles, escojo una carta. Y eh, bueno, no sé cómo, cómo sientan ustedes la energía. Yo siento que eso está un poquito como atorada. Vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas para esta semana, este comienzo de, de marzo. Este, pero sí, en mi vida se han solucionado las cosas. Como que han tardado mucho. Pero se van solucionando. hoy Por ejemplo, digo, para dar un ejemplo. Me pasé cinco horas en el teléfono tratando de arreglar una situación. Y bueno, por lo menos me dieron este, el pase a la solicitud para tratar de enmendar la problemática. Y, este, y dentro de todo el proceso tuve que ver con una persona muy desagradable. Y gracias a Dios se graban estas conversaciones. Entonces, bueno, al colgar y al no solucionarme, y de hecho ser nada amable esta persona, que no debe estar en servicio al cliente o al público, eh, me habló la supervisora muy apenada del mal servicio que había brindado esta persona y esa fue mi gran ventaja, que bueno, esta persona que tiene pues, cierto estatus laboral pues va a ver la problemática que existe y cómo se va a solucionar y si no se puede solucionar por ese medio va a ser por otro y bueno, entonces no voy a tener que estar ahí cinco horas en el teléfono ¿no? entonces bueno, vamos a empezar con la lectura y eh, bueno, también quería comentar en cuanto al perdón a trabajar este viernes, sábado y domingo. Todavía no sé bien por dónde va. Sí tengo la noción de que he estado matando muchas abejas. Tengo un panal de abejas en el jardín. Y ya desde hace mucho tiempo, y pues como pues, no hay abejas en el mundo, hay muy pocas, pues las quiero preservar. Pero por otro lado, pues pueden representar un problema, sobre todo si están muy africanizadas. Y bueno, para hacer el cuento corto, hablé a unos fumigadores para preguntarles cómo, qué se hace. Y bueno, ellos van a pasar a llevarse el panal la próxima semana, o sea, dentro de esta lectura. Y uh, se llevan a la, a la reina y se llevan a toda la colmena de una manera bastante segura para ellas y para nosotros y para mis mascotas pero ahorita ya se convirtió en un problema porque este, pues se meten a la casa y sobre todo en, en las noches y en la madrugada donde todavía no hay luz natural y pues hasta la mañana se me metieron como 30 abejas a la casa y ahorita en la noche otra vez como unas 15 y así estoy y uh, lo bueno es que no son agresivas pero pues después de un rato pues, que las encuentro en una superficie la verdad las he matado porque me da miedo que le piquen a alguna de mis mascotas. ¿no? Entonces, bueno, ahí estoy pidiendo perdón por toda la matanza de abejas que, que va ha habido, pero bueno, ni modo, este, ahora sí que quienes son padres me entenderán. Este, Entonces, bueno, era como comentario, es, eso es donde sí me, me la he estado pasando pidiendo perdón ahorita. Muy bien, empezamos con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente... Quiet, silencio. Miren, hace mucho que no salía esta carta. Y qué bueno que ya le variamos un poquito. Y dice, I go into peaceful silence and listen. Yo entro en un silencio de paz y escucho. ¿Okay? Entonces, escuchar nuestra voz interna. Parece que va a ser un trabajo interno, intenso. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Este aquí lo que yo siento que podría ser como de intuición. Es de que tal vez algunas personas alrededor de nosotros tomen decisiones que nosotros no estamos muy de acuerdo con ellas. Y entonces es mejor quedarnos callados. No Así como que ok, mejor no digo nada. Y nada más escucho qué es lo que opinan. Y, y pues ya. De por sí hace mucha falta gente que sepa escuchar. Entonces, bueno, yo creo que tal vez un poquito por ahí. Y el, el, el quedarse callado, esa quietud, esa calma, creo que también es bastante benéfica, ¿no? De tanto ruido, tanta este, cosa que ha habido, sobre todo en los últimos años, este, pues es como que un aliciente, ¿no? Y que haya un poquito de silencio y que a través de este silencio Escuchemos nuestra voz interna, ¿no? a nuestro propio yo, a nuestro propio ser. Ok, vamos a ver, para el día lunes y martes la carta dice balance. Dice el arcángel Jeremiel, el arcángel que digo que es el arcángel contador, cariñosamente. Dice arcángel Jeremiel, ayúdame a hacer un balance de mi vida, sin juzgar hago un inventario. Reconozco mi crecimiento y revalúo mis metas. O sea, como dice la carta, tal cual, perdón, <coughs> <¿Verdad? coughs> de decir, ok, ahorita me encuentro en el 2021, principios de marzo, y qué es lo que he logrado, qué sé yo, en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, en los últimos 20 años, cómo hubiera reaccionado ante esta situación en esa época, cómo estoy reaccionando ahorita, entonces realmente hacer un balance no de ah ok, mira, si he crecido, si he entendido, si, he, si capté el mensaje o igual y no, por eso dice sin juzgar, ser lo suficientemente honestos con nosotros mismos de muy eh, objetivamente ver el avance que hemos hecho en lo que fuera. Puede ser que también esto se refiera a una relación de pareja, al trabajo, no solo al lado espiritual. Este, hay diferentes eh, enfoques que se le puede dar. ¿no? Igual te puedes... O sea, sí se trata de que sea genérico, ¿no? pero se puede hacer muy específico también. ¿no? Y esto nos ayuda pues, como una buena planificación, ¿no? decir, ok, pues mi plan, no sé, era de, de llegar del 1 al 40%, y ahorita en este tiempo llegué del 1 al 35 y me faltan 5 para llegar al 40. Entonces ya con ese balance yo tengo como una perspectiva de hacia dónde me quiero mover, qué es lo que quiero hacer, ¿no? Igual en mi caso con la pintura este, se me ocurrieron algunas ideas también en cuanto a un poquito de mercadotecnia. Este, y en como cambiar un poquito tal vez el, el currículum que tengo, etc. ¿no? Entonces son cosas que a mí me animan porque digo, ok, entendí, tengo que hacer este cambio para que haya este cambio. ¿no? Es lo que decíamos al principio, cada acción tiene una reacción, karma y dharma, o dharma y karma, pero más bien. Este, entonces, bueno, es lo mismo. ¿no? Entonces hacer ese balance para decir, ah ok, reconocer, mira, esto no me lo esperaba, ¿no? de, de que hubiera yo logrado esto. Y qué sorprendente, mira que tengo otra virtud con la cual no contaba. ¿no? Entonces realmente ser objetivos, ser amorosos y hacer este balance. Entonces para el miércoles y el jueves la carta dice, fuerza, fortaleza. Dice el Arcángel Miguel y dice, gracias Arcángel Miguel por darme la fuerza y fortaleza para afrontar esta situación. Esta experiencia me fortalece y hace crecer. Amén. Bueno, ahora sí, soy franco. Lo primero que pienso es aquí que se llegaran a infectar mis padres de COVID, ¿no? Lo que estoy tratando de evitar desde hace prácticamente ya un año. Pero bueno, este sería el peor de los escenarios. Entonces espero que no sea el caso. Espero que sea otra situación. Pero bueno, podría ser, cabe que esa posibilidad, espero que remota, pero, ¿no? Porque si no se cuidan tanto como lo hago yo, entonces, bueno, ahí podría estar aunado también lo del este, el perdón, ¿no? Del viernes, sábado y domingo. Pero veamos qué es lo que pasa. Hay veces que esta carta aparenta ser como muy este, fuerte, ¿no? Y, uh, y no lo es en realidad tanto, nada más es así como que Miguel que nos está diciendo aquí estoy, aquí te estoy respaldando, tú no te preocupes no puede ser que flaquemos dentro del asunto y usted nos diga no, tú tienes toda esa fortaleza, tú tienes esa fuerza y recuerda que, bueno, es mi modo de pensar las experiencias que vivimos son experiencias que nos hemos escogido antes de nacer, justamente para crecer para nuestra alma para volvernos mejores seres, ¿no? Muy bien, pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice, iluminación. Bueno, como esta llega muy rápido después de, de la anterior, yo siento que no va a ser nada fuerte, sino al contrario, va a ser así como que, ok, te agarra tal vez a esta situación un poco de sorpresa, pero mira, ahí está la respuesta, y dice Arcángel Jofiel, Lléname con tu luz y sabiduría en mi trayecto a la iluminación, limpiando y sanando a la vez, al brillar con honestidad al hombro al igual. ¿no? Entonces, bueno, ejemplo que no estoy decretando y espero que no sea el caso, que pasar esta situación con mis padres. Entonces, bueno, la iluminación primeramente sería, bueno, mira, tú hiciste lo mejor que pudiste y bueno, ya está dada esta situación no hay que buscar culpables, así es, a ver cómo la vamos a solucionar. Es ¿no? la iluminación de, ok, vamos a mantenernos tranquilos, tal vez pues sean asintomáticos, quién sabe, no se puede dar, y no pase a mayores, y si pasa a mayores, pues ya veremos cómo lo resolvemos. Y en último caso, hiciste lo mejor que pudiste. Bueno, yo no sé, ahora la cámara cada vez graba menos tiempo, y se va parando, entonces bueno va a quedar un poquito medio mal editado el, el video ok, entonces muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo la carta dice armonía ok así se ve la carta es un ángel tocando el violín esta no me había tocado todavía bueno, en, en esta en este set de cartas ok, entonces yo creo que si logramos todo esto vamos a poder o llegar a estar en armonía o a través de la armonía poder estar en mejor situación y yo creo que es la combinación de las dos cosas ¿no? entonces realmente estar en contacto con nuestra propia divinidad a través del de silencio no, eh, Para mí cuando es silencio aquí es así como que espérate, no actúes luego, luego, no actúes guturalmente, así como que haz una pausa, relájate, serénate, piensa, es importante interactuar, si lo vas a hacer, de qué manera lo vas a hacer, si vas a decir algo, cómo lo vas a comentar, de qué manera, en qué momento, este, bajo qué circunstancia, ¿no? O es mejor quedarte callado y vamos decir, sí, ah, ok, ajá, ¿no? Y tú mismo o tú misma hacer como un poquito la digestión de lo que recibes y nada más, ¿no? Y como decía, este balance se me hace importante porque esta semana yo siento que va a haber algo que nos va a poner una prueba que tal vez ya había, algo como repetitivo, pero como una prueba para dejarnos ver, mira cómo avanzaste, ¿no? O sea, como el examen que ya hicimos tal vez tres veces, y pues tal vez pasamos con siete y con ocho, y ahorita nos lo presento nuevamente, pero es para decirnos, mira, esta vez lo puedes hacer con el diez, ¿no? No es porque no hayamos logrado, no hayamos aprendido, sino más bien es así como que, mira, tienes la fortaleza, tienes la sabiduría, tienes el conocimiento suficiente para poder afrontar esta situación y mira qué bien lo haces, mira lo bien que queda. ¿no? Lograste que fuera en armonía, que se solucionara el, para el bien mayor de todos los involucrados y para ti misma o para ti mismo en armonía y en amor. ¿no? Yo siento que por ahí va a ir un poquito la situación. Este, más ahorita con toda la controversia que hay de las vacunas. Eh, tengo que decir que estoy muy decepcionado de México parecía todo súper bien organizado en cuanto al registro de la vacunación y cómo lo iban a hacer y al fin y al cabo pues se vino abajo toda la organización ha sido un verdadero desorden y estoy empleando una palabra muy ligera ni modo, así es entonces igual, no es así como pues, no lo puedo cambiar, tengo que adecuarme a lo que es y pues esperar por lo mejor, ¿no? Y puede ser que no sea una cuestión tan externa como de gobierno, sino tal vez más familiar, ¿no? Más íntima, o de pareja, o amigos, yo qué sé. Pero sí va a ser una semana de un trabajo, aunque intenso, pero yo siento que va a ser bello a la vez, porque nos va a dejar reconocer nuestra propia divinidad. Bueno, les deseo a cada uno de ustedes una semana extraordinaria les mando un abrazo de luz, agradezco sus comentarios, sus bendiciones, sus saludos, donde quiera que te encuentres, cuídate, todavía no es momento de salir, todavía no es momento de festejar, pero ya llegará, y yo calculo como decía, que mediados de año ya vamos a estar en una situación muy diferente, ¿OK? te mando un abrazo de luz, cuídate,